Pues venga, vamos a darle una partidita de CSGO, ¿no? Hello. Hello, team, dice. Qué máquina. Bueno, pues aquí estamos jugando una partidita de CSGO. En train. A ver, a ver qué tal. Vale. Buena, compi. Nice. Bastante... Bastante malo siempre, ¿no? Eh, vale, me voy a comprar... MP9. Un MP9, a ver qué tal. Deagle, este no había comprado nada. <coughs> vale, comprar un kit de fuse y voy a seguir con este arma hasta que tenga por lo menos 4000. Que me sobren 4000. Una P90 Una P90 Vale Esto... La voy a coger porque es la P90 Es la P90 que tengo una Deagle De secundaria tengo una Deagle Vale Vale, no oh, me dice, marcha a estar por ahí en plan campeando, qué bueno. No lo he hecho yo también muy bien. ¿Ya, ya en Rusia? Sí, vale. Una AK Una AK, ¿la quieren máquina? Eh no, no quiero la. Bueno venga, vale. Okay. Nice. Eh, me iba a comprar un OVP, pero. En verdad. Uh, lo que no he comprado ha sido granada, tío. Cojones. Que mal, qué mal. 93 en 4. 93. A ver, son un poco malos, eh, porque el otro no se estaba enterando de nada. Son una SG, uh, la SG está graciosa, eh. eh y me voy a comprar una five 7 Este hombre tiene dinero suficiente como para luego, si me hace falta, comprarme algo. Juan, no, no. No, tío. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal. Sorry, F fatal tío. You give me some shit. Thanks. Qué mal tío. He fallado muchísimo en el AVP. Hoy no, hoy no es el día con el que yo esté muy bien para tiritos con el OVP, eh. Ruso yo. vamos me va decito a mí Ey. que hay que hay vamos me va tú a mí a contar tontería tengo tengo el 5x7 máquina a ver a ver si doy alguna ellos eh, eh, ya por pique Vale, pues es una partida que está siendo bastante bastante facilita, ¿eh? la verdad es que no no están poniendo ninguna resistencia, eh, vale, creo que les veis por la espalda de golpe, I go short. <coughs> Muy bien. Eh, pues vamos a terminar con. <ríe> que quiero dar. Quiero dar tiros con, con un arma.. con un sniper, tío. Quiero dar algún tiro porque no estoy dando ni uno. Ya es picarme. Que habla. Y además no le he dado, tío. Y además no le he dado. <ríe> pues bueno. No se entera ni el clima, ese hombre no se entera de nada. Pues muy bien. Nice, nice, gg eh, Pues bueno, pues una partidita. Bastante fácil y, y medio, que diría yo. Por cierto, antes me han dado una cosa. Mira. Esto se puede vender, ¿no? cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta esto? Uh, 36 céntimos. No, ahora está por 35. Ah, yo recibo 0 31. Venga, 0.31. O oh, venga, 0.30. Me da igual. Un céntimo menos. De si la vendo antes. Perfecto. Venga. Pues bastante bien. Un artículo vendido. Eh, pues esto ha sido la partida. Si queréis más vídeos de CSGO, ya sabéis, darle like y yo os lo traeré. Así que nada, no he chicos. Este capítulo me haya gustado y adiós.